estáis? Soy Meli vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estoy aquí ya preparadito, si se me escucha, y vamos a ir por el lado izquierdo, que está nuestra querida Edge. Así que Juanita, esto va por ti, amiguita. Vamos a ver, vamos a entrar aquí. Orientamos esto bien, la cámara. debería ponerlo un poquito más por aquí? Sí. Vale. Vamos a ver. Tengo al Luigi muy tocado. Derrotaros a todos. Vale. Eh, vamos a cambiar el equipo. Vamos a poner en vez de este, este. Por eso de tal. Y este que tenía, el agrupamiento. que Me da un poquito igual. Y, y, y... Eh, en vez del reflejo vamos a darle esto Lo de la regeneración Porque este se acerca más entonces un poco eso Vale Y Vamos a mejorar No, al lobrador Vamos a mejorar al lobrador Solo Ahora No tenemos más básicamente. Vale Atrás Y esto no lo vamos a usar todavía no lo vamos a usar todavía, yo creo que... Podría usarlo solo con Bowser y que la caída les haga daño, sobre todo a estos dos y a los de arriba. Sí, vamos a hacerlo rapidito. Héroes, vamos a Bowser, personalizar. La caída, mira, justo tres. ¿Y esto qué? Vamos a darle a esto. Que nunca lo hago. Vale, probabilidad, probabilidad, guardia. Vale. Y le voy a dar también... A la... A esta. Se lo vamos a dar el otro a esta. Y... Primer turno de Spar. Tiene un 25... ¿Eh? Regalo aleatorio. Saltarse las recuperaciones. Que cuestan 3, eh. Este 2, pero... Uf. Vamos a hacerlo de... Tras la batalla... Esto es fundamental Y por ahora nada más Porque, Bueno, alcance de arma puede ser Vamos a darle esto Y del Mario Rapid Mario Mario Rabbit hmm, Acelerón extra este un día, la verdad Y esto también tras la batalla que se me recupere Este no puedo porque le he dado lo que le he dado Así que nada, vamos con estos Y allá vamos Vale, esto Me lo voy a dejar aquí Este vamos a darle Uf. Vamos a darle primero Salto con Bowser ¡Ostras! que tengo a estos aquí? No pasa nada. claro que no. Menos mal que tengo esto aquí y me he dado cuenta. Con Bowser... ¡Vamos! No le hago mucho daño, ¿eh? No sé qué hacer Saco a los mechas Que los mechas no le matan a estos Pero claro Con este No les doy Este muere de un disparo Vamos a matar a este Del tirón Espera, ¿qué tengo para sacar los mechas? Vamos a sacar los mechas. No, me salgo de otro lado. Espero que me hagan dos. Ah, bueno, la explosión. Vale. Me quedo ahí vendido, pero va, sin más. Vale. Con rabbit Mario vamos a por esos de ahí. Aquí. Y con Rabbid Mario vamos a ir a por esos de ahí. ¡Ahí que no llego, ¿verdad? No llego. Nos vamos a quedar aquí, protegido. Creo que aquí estoy suficientemente protegido. Me pueden dar, pero va, no creo. Vale. Y esta... Vamos a activar el dobrador... Vale, y con esta no llego, desde aquí no llego, en serio. Llego a golpearle a estos tres. Se lo puedo darle a uno. voy a al. Al del centro. Vale, y con Ravid Mario.. Es que esto, ¿cuántos turnos es? Dos turnos. Aún no me han dañado. Así que... Yo creo no que me puedo librar de que me ataquen. Todavía. Entonces... Vamos a hacerlo. Mira, un agrupamiento ahora me vendía muy bien. se pudiese poner la cámara un poco más para atrás, la verdad vale, vamos con Bowser primero Vamos a poner bueno no iba a decir vamos a poner Dale. <risa> no me fastidies tío Antonga, oh, He caído en este rojo yo, no me vas a dejar pasar, no me lo puedo creer. A ver cómo es esto, puedo llegar ahí, pero no. A ver, voy a ir con Bowser Porque con este Voy a ir a por estos Entonces, les hago que le en esta. Es que esto Contragolpe Tiene una carga No les mato, tío me voy a activar esto Pero me matan, ¿no? Entre los tres me matan Tenía que haber hecho contragolpe mm, No lo he pensado Porque aquí Protegerme me sirve De poco, ¿no? Ah, pues sí, les mato Vale, me sirve Para protección del de arriba a ver este Acelerón Ah, muerto Acelerón y muerto Y vamos a Bajar por aquí Y esta Que ataca a este que tenemos aquí al lado, ¿no? A ver, Bowser, vamos a activarnos esto. Si me activo esto. Y como nada me dejan sortear, pues me voy a venir para aquí arriba. Alejándome un poco de, de esos. No le mato, pero bueno. 94, queda 105. Y turno del enemigo, por curar. Hombre, me puedo curar Puede parecer un poco tonto, Pero me voy a curar Ya lo claro sí, me curo Por poco que sea A ver A ver cómo queda esto No me daña Ese no me daña A ver. Con Rabbit Peach me voy a poner aquí, que por poco que sea... Vale, ya pensé que me iba a pasar como antes. Esto nos quedamos aquí por ahora. Con Rabbit Peach... ¿Dónde me renta? No me... A ver hasta dónde llego. Si lo pongo aquí... No llego a ese. Al que me interesa realmente... No le llego. Con Rabbit Mario... Vamos a ir a por ese de ahí que está escondido, creo yo. ¡Halda! Y me voy a activar Esto No muere Así que me voy a activar esto Contragolpe Al menos matarme. A ver Con Bowser me puedo acercar para que esta salte... Esta tiene el acelerón todavía, entonces. Esta puede saltar y acelerona a estos de aquí. Al menos. Hasta ahí. Y hasta ahí. Vale, y Bowser... Bowser, tengo el ataque. Puedo matar a este. Pero me interesa más dañar a esos de ahí, yo creo. Me quedo aquí un poco vendido. Pero daño a dos del tirón. Este ya no puede hacer nada y esta, disparar. No les mato, así que voy a matar a este. Pero bueno, es que ese ya tiene la habilidad. Porque dañen un poco a Rabid Mario, que tiene mil de vida, no pasa pasa nada. Vamos a dañar a este. Está solo y Bowser le puede hacer daño en área. El otro también, así que... Vamos a darle turno al enemigo. ¡Ay, qué listo! ¿Y por qué no ataca a este? Oye, me está tocando un poco la moral Me están tocando un poco la moral ¿eh? El lobrador se quedó ahí atrás Y tócate los pies ¿En el obrador? A ver, Rabbid Mario, ¿hasta dónde te mueves? Mira, con el acelerón ya mueves. Vamos a hacerle. Salto de equipo. Espera con Rabbit. No tengo cura. Salto de equipo. A Bowser. Es mucho. Les hago. Espera. Acelero. Y ya con esto muere. El, la, la explosión en área y este no llega, pero de milagro vale vamos a como hace daño en área, pues Ata un pum 72 con este, no sé si llego, eh, con Rabbit Mario uy, aquí no, no llego ni de cerquísima. Y con Rabbit, Peach... Hey! Me mato. Hey! sobra Y con hey! esto consigo a Edge. Hey! Que Edge me gusta mucho porque daña en área... Uff, espera. ¡Eh! Hey! Hey! ¿Pero qué haces? Aquí me hincho ¿Dónde han salido más? ¿Esas cuatro? Bien ¿Pude haber conseguido más? Sí ¿Está bien? ¡Viva el desarrollo personal! ¡Viva el desarrollo personal! Ojito y conseguimos a Edge, que no la tenía. Redondito. Me ha quedado redondito. Vale. Lo voy a ir dejando por aquí, porque al final son 16 minutazos de vídeo. Tenemos ya en nuestro equipo a Edge. Solo una duda. La vida de Luigi se recupera. No se recupera. Pero tiene que estar jugando, ¿no? A Edge la voy a meter por Rabbit este y me queda un equipo bastante potente la verdad eh no, no hay queja ninguna así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido os haya entretenido os haya servido y nada vamos a ver si podemos descubrir algo tenemos, mira mira tenemos dos sparks en el lado izquierdo, así que, y, tres sparks, perdón, tres sparks en el lado izquierdo, seguramente vuelo por ahí, aparte es nivel 4, yo soy nivel 3, consiguiendo dificultad, así que, oye, vamos, estamos yendo todo el rato por el lado izquierdo, pero es mera casualidad por desbloquear todo, que al final, pues oye, es lo que tenemos que hacer, que al final necesitamos... Mira, ya hemos subido al 65%, ya tenemos los 9 héroes desbloqueados. Me faltan 8 sparks, así que vamos a por ellos. Y me faltan 3 enemigos. Supongo que serán dos de los gigantones, que aún un, no tal. Y no sé cuál puede ser el tercero. No sé cuál puede ser el complicado. Así que nada, lo dicho. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Bad. All right.